Estamos llevándole a mi esposo que pues no hay de otra, le tocó trabajar, amigas Vamos a ir a ver cómo están haciendo una limpieza de construcción Estaba viendo YouTube, como ustedes saben Y, y estaba viendo el canal de, de, de que una chica que me gusta mucho, eh, de Aurora Elizondo Y ella estaba mostrando um, en su canal cómo, cómo están las cosas en su estado No sé bien qué estado es y todavía hay algo más aquí en Utah, vamos a ver Pero parece que la gente se desesperó y, y al menos en el estado donde estaba ella Ya no había desinfectante, amigas, acompáñenme Vamos a, a llevarle el lunch a, a, a San Jorge y, y a ver una limpieza No es exactamente la limpieza que me, él está trabajando ahorita y les quería mostrar, amigas, a ver si al igual que, que contaba esta youtuber Aurora, Elizondo, en su canal, si aquí en Utah también este aún no sabemos cuándo se van a cerrar las escuelas. Era una desesperación para mí. Parece que me acaba de llegar un mensaje de que, el lunes mis hijos ya no tienen clases porque en la escuela de mis hijos era solamente por... por era solo por ayer, ¿verdad? No. A, que eh, eh. Iban a dar una student-led conference, pero el gobierno dijo que no porque iban a dar mucha gente Y si alguien en la familia tenía coronavirus y entraban y como tocaran cosas pero ya luego, después lo cambiaron, ¿verdad? Y dejaron para... Bueno, amigas, voy a prender mi carro y nos vemos. Vamos a ver a pasear por la ciudad de Utah. Y a ver qué pasa. Y vamos a averiguar a ver si las escuelas aún este, van a permanecer cerradas. Si todavía tenemos este, desinfectante aquí en Utah. Porque en el canal de nuestra amiga Aurora parece que en su estado no hay... Eh, toallas y no hay Ella se fue a Home Depot Parece que ahí sí había Lo que necesitaba Unos este, eh, desinfectantes de mano eh, ¿Qué más hija? ¿Qué? ¿Qué más le faltaba? Pa papel higiénico y unas toallitas En el video de hoy voy a estar eh, Mostrándoles cómo está la ciudad Aquí en Utah Hola Dayan Diles. Hola. Eh, buenas tardes amigas, ¿cómo están Esta Stephanie es Vlogs aquí en Utah? Para ustedes hoy es Sabadaba. <ríe> eh, si sos nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas eh, y actives la campana de notificaciones. Y bienvenido o bienvenida. Eh, muy buenas tardes, amigas. Acá estamos. ¡Say hi, Jorge! Acá está Jorge. Y no vamos a traspasar porque dicen no traspasen. ¿Para qué necesito la máscara? Pues, quiero que... No, este... Tiene la máscara, no te puedes salir. Te animate tía? voy a correr. Ella es Adriana... Este, conózcanla, y vamos a... ¿Quién va a salir? Sí, van a salir, pero tenés que correrme tu carro. Esa señora que está allá atrás, quiere que le corramos el carro. Miren, amigas, tenemos este... Vamos a correr el carro, porque esta persona que está ahí quiere ir y ven que van a salir. Pero miren cómo está estacionado. Estamos aquí... Tratando de mover el carro, ¿y dónde lo va a poner? Vos ahí tenés atrás. que correr el bus. Oh, mi amiga va a poner su carro ahí. Aquí estamos. o oh, se fue! Miren, ¿cómo está? Say hi, chicas. Ay, ¿cómo, chicas. ¿Cómo están? A ver, voy a quitar la máscara. Miren cómo queda la máscara. Ajá, cancelaron la escuela, ¿verdad, Dayan? Para dos semanas, por la corona. Allá va mi carro. a estacionar mi carrito, mi amiga va, va este es el dumpster amigas este están haciendo limpio amigas estamos aquí alguna vez vieron un, un, un water en el patio ahí está san jorge lo tenemos ya adorno. aquí es el trabajo de mi esposito ella es mi amiga ¿Qué? Sí, la Didi no tendría que entrar porque está en pantuflas, todavía no entres, amigas. Miren esto: ¡ay qué horrible! Huele aquí. Este es el trabajo sucio de mi esposo. Buenas tardes, ¿cómo le va? Miren, amigas, qué trabajo tan feo. este tipo de limpieza Así que no se la.. Lo... Miren eso En esta casa hay historia, amigas Es una casa que van a remodelar Nos vamos, amigas Ya cumplí mi cometido aquí Voy a... Miren este guata Voy a a la tienda para mostrarles este cómo les quiero mostrar cómo está aquí en Utah y saqué un poco a los niños porque está bastante bonito y nos vamos Este solo en la Walmart está vacío aquí está bien vamos a panadería ¿verdad? vamos con mi amiga vino a tomar mate, es de Uruguay díganle ay Adriana nos vamos para la casa amiga pues aquí se vive otro ambiente amigas así que al igual que nuestra amiga Aurora Elizondo acá en Utah no hay escasez al menos en las tiendas mexicanas así que Pero como son de experiencia bajo para ver a qué hora. ¡Qué rico, amigas! ¡Amigas! Después, es Tiffany Ducks. ¡Miren qué rico! ¡Diven chocolate ¡Y Snickers! ¿Querés uno? No. Dayan quiere. Miren amigas cómo se ha venido Dayan. A ver Dayan, miren sus zapatos, amigos. Qué guapa estás, Dayan. Te lastimaste tu pata trampolín No te puedo creer. Te lastimaste tu. El chocolate. Una para ti, una para Jordi. Mi sí, amiga está cagando. Me vine a a ver qué me llevo para tomar unos mates en casa. ¿No? Pues aquí, como vemos, Ay, de top. vamos a un carro? Se nos cayó, amiga. Se nos cayó la. Mi amiga está poniendo. Se te cayeron, ¿verdad? una amiga, mamá. Ahí estamos, a... no vayas a tirar todo el costo. ¡Ay, amigas! Se, se nos... ¡Vámonos, vámonos! ¡No pasó nada! ¡Vámonos, vámonos! ¡Miren qué bonito! Bueno, este... O sí, sea, amigas, estaba contando que... que no va a haber escuela, así que vamos a tener a los niños estudiando, pero... Al menos acá en Utah no tenemos este. Ajá, por lo menos en las tiendas mexicanas, porque sí en la Walmart y en Target y en otras tiendas hay un, está vacías, pero aquí es otro mundo. Eh, aquí hay de todo, amigas. Así que las que estén acá en Utah pueden venir y, y comprar. Eh, vamos a ir a casa con mi amiga. ¿Qué estás haciendo, tía? Me estás ensuciando. Amigas, aquí estamos. Tomándonos unos mates. Tuvimos un día espectacular. Eh, bueno, les cuento que fuimos a la tienda mexicana. Otro mundo, nada que ver con el pánico que se está viviendo en Costco, con la Gualma, ¿verdad? Eh, mmm, ricos mates cebados por Adriana my beautiful friend cuando tomen mate amiga chúpense bien el agua para que no le pasen su saliva así se toma un buen mate amigas las voy a despedir acaba de llevar San Jorge de trabajar recién llega amigas miren está vacío afuera aquí estamos en mi oficina les voy a dar... Un día les voy a hacer un home tour, amigas. Ahí está mi oficinita. Estamos tomando matecito con pancito mexicano, ¿verdad, tía? Y... Las voy a despedir. Las invito a mirar. No se pierdan mi próximo video que les voy a dejar por ahí. En la tarjeta de notificaciones. chequen los links en la cajita. Vean mis próximos videos. Y el video anterior a este de... de que hice, lo bajé. Por favor, las invito a suscribirse, a activar la campana, a seguir viendo mis videos. Y muchos besos, amigas. Eh, por favor, comentenme ahí abajo eh, qué les pareció este video. Y cuídense mucho.